Sé mucho que no digo esto, pero este video tiene SPOILERS Son del Tesoro de la Diosa Dragón y Tiranía de Dragones, el alzamiento de Tiamat Antes de llegar a esta parte, voy a avisar Así si todavía no jugaron esas campañas o justo están en medio de esas Pueden taparse los oídos y decir la la la la la la la hasta que termine Bien, empecemos Tiamat, la Reina Dragón, la Dragona cromática, Némesis de los Dragones, la Dama Oscura Reina del Caos, la Reina Inmortal, Terror de Bahamut, la Ambiciosa. Es la diosa de todos los dragones malignos y cromáticos. Se cree que nació cuando, luego de una larga guerra entre varios dioses malignos, estos fueron fusionados en un solo cuerpo para detener el conflicto. También se dice que ella, Nul y Bahamut son los hijos del dios dragón creador, Io. Otra versión es que ella existe desde que existen los dragones. La verdadera versión no se sabe con certeza, porque la historia draconida se ha transmitido de forma oral y la mayoría de los dragones son muy egocéntricos como para que les importe llevar cuenta de lo que hacen los demás. Tiamat es una dragona de cinco cabezas, cada una de uno de los colores posibles de los dragones cromáticos malignos. Blanco, negro, verde, azul y rojo, y son independientes de las demás. Su cuerpo es oscuro, de colores que varían entre verde, azul, violeta, marrón y negro. Y sus garras son rojas como rubíes. La punta de su cola termina en un aguijón con el que puede atacar y envenenar. Sus alas son enormes y poderosas, capaces de levantar todo el peso de su cuerpo con facilidad. O al menos eso es lo que le gusta aparentar. Tiamat usa magia para volar y sus alas solo la ayudan a menebrar. El culto de la diosa Dragona llegó a los reinos olvidados junto con la fe en los demás dioses uncéricos, cuando en tiempos antiguos, los magos de Imascari esclavizaron una ciudad entera de humanos y la llevaron a Fairum. Este pueblo, conocido como los Mulan y sin relación alguna con la princesa, adoraban a Enlil y Gilliam, entre otros dioses, y les habían enseñado que Tiamat era el némesis de los dioses. Ahora bien, los mulan venían de otro plano y sus dioses no podían entrar a Fairún por una barrera mágica creada por los mismos magos de Mascari, pero la gente rezó mucho, mucho, mucho y Ao terminó escuchando sus súplicas. Así que levantó un poco la barrera, pero no del todo. Los dioses de Unzer podían ir a Firun, pero mediante avatares. En el año 1071, antes del cómputo de los valles, el panteón uncérico marchó a la guerra contra el panteón orco y muchos dioses murieron en la batalla. Mientras Gilgiam estaba peleando contra el dios Inelbal, Tiamat lo atacó por la espalda. Pero Marduk, una manifestación de Bahamut, intervino y con su vida pudo salvar a Gilgiam. Tras la batalla, Tiamat fue marcada como archidemonio y la iglesia de Marduk desapareció. Con los años, Gilgiam se fue transformando del dios de la justicia a un dios tirano y sus seguidores, temerosos y oprimidos, empezaron a dedicar sus prédicas a la enemiga de Gilliam, Tiamat, aumentando el poder de su culto. En las décadas que precedieron a la era de los trastornos, la adoración a la diosa dragón fue cobrando fuerzas. En el año del pájaro de sangre, que vendría a ser el 1346 del Cómputo de los Valles, el culto logró convocar un avatar de Tiamat, la Dama Oscura, en Uncer. Tenía la apariencia de una mujer muy bella con los ojos negros. Gracias a esto, los sacerdotes de Tiamat volvieron a tener hechizos y juntos actuaron en secreto durante años para destruir la iglesia de Gilgame. Cuando pasó la era de los trastornos y todas las deidades perdieron su divinidad, Tiamat fue forzada a manifestar una apariencia más real y pasó a tener la forma de un dragón de tres cabezas. Para el fin de la era de los trastornos, Gilgamesh la desafía a una batalla y logra matarla, o eso creía él. La esencia de Tiamat se había dividido entre los tres dragones más poderosos de la región. El más fuerte era una cierpe roja llamada Chazar, que devoró a los otros dos dragones y se transformó en el nuevo avatar de Tiamat. Ahora que había vuelto a la existencia en este plano, no estaba apurada a morir de nuevo. Ella se quedó en el molde, viendo qué pasaba. Cuando descubrió que Gilgamesh había sido reducido a Dios Menor, lo emboscó y tuvieron una pelea épica a lo largo de todos los planos exteriores. Él fue destruido y ella perdió su avatar, pero sobrevivió. Con el paso de los años, el cuerpo físico de Tiamat, al igual que el de los otros elegidos de Mistra, se fue debilitando. El boost de rezos que le dio el culto del dragón la ayudó a mantenerse fuerte, pero sabía que eso podía cambiar en cualquier momento, lo vio pasar con otros dioses. Todo esto la puso paranoica. Aunque ella siempre vivió en el Averno, la primer capa de los nueve Infiernos, les decía a sus creyentes que ella en realidad vivía en otros planos, así evitaba que la vayan a molestar o incluso atacar. También creó más horcruxes y los escondió por todos lados para asegurarse la inmortalidad. Cuando miembros de la runa retorcida encontraron una de las tantas guaridas falsas de Tiamat, ella los dominó mentalmente y los usó para que la ayuden a destruir a la deidad dracónica Azarul y controlar su cuerpo y reino. En el mientras, la verdadera Tiamat estaba en los nueve infiernos, construyendo su reino entre las montañas del Averno. Asmodeus la tenía a cargo de vigilar el paso a Dis aunque ella no era muy competente en su laburo, y cada tanto uno que otro diablo se escapaba. Pero como no lo hacía a propósito, Asmodeus decidió no matarla, y hacerle creer que si trabajaba lo suficientemente bien, ella podía ganarse un reino. Cuando pasó la plaga de los conjuros, Azarul fue enviado al plano de Bane, el dios del odio. Este descubrió que el dios dragón estaba siendo controlado por Tiamat, Así que decidió hacer lo mismo y controlar a la diosa a través de Azarul. Tiamat estaba recaliente, pero no podía pelear contra Bane y los forajidos del Averno al mismo tiempo. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para poder derrotar al dios del odio, así que se la bancó. Dejó que Bane la esclavizara y sufrió muchas humillaciones. Pero ella no era estúpida y aprovechaba para juntar información sobre Bane y pasársela a Asmodeus. No se sabe exactamente cómo, pero Tiamat logra liberarse del dominio de Bane y recupera el cuerpo de Azarul y escapa al Averno. Como logró robar mucha energía mágica de Bane, usa parte de esta para recuperar el cuerpo del dios dragón y convertirlo en un avatar más poderoso. Y lo que sobró de energía se lo regaló a Asmodeus. Así que ahora en el Averno tiene un avatar con su aspecto, custodiando el paso a Dis, y un traje de pelea que vendría a ser el cuerpo de Azarul. A Asmodeus le encantó todo lo que hizo Tiamat, en especial lo de regalarle la energía divina. Así que le ofreció ser nuevamente la reina del averno Pero Tiamat, humilde como no lo fue nunca en su vida, dijo que ella no merecía el papel y que mejor se lo dé a Bel, que iba a hacer un mejor trabajo. Pero que si la llegaba a necesitar para que sea su campeona que ni lo dude. Asmodeus le agradeció de todo corazón, le dio un título honorífico y le pidió que, de onda ya que estaba, intente rescatar al ex señor del Averno, Sariel, porque Bell le estaba chupando la energía y si le sacaba suficiente se podía volver demasiado poderoso. Tiamat no tiene dramas, así que fue con carpa a rescatar a Sariel, pero resultó ser una trampa. Modeus tenía un pacto con Bel para que éste controle a la diosa dragón y la mantenga sometida para evitar que no se le suman los humos. Cuando Tiamat se da cuenta de esto, se reenoja, no solo porque ahora la tienen captiva en los nueve infiernos, sino porque estos archidemonios son todos unas ratas miserables que la consideran a ella, a ella un ser inferior. La única forma de escapar que tiene Tiamat es con la ayuda de sus adoradores mortales en Toril. Y ahora voy a empezar a hablar sobre las campañas de quinta edición, Tesoro del Dragón y Tiranía de Dragones, el alzamiento de Tiamat. Así que si no querés saber los detalles específicos de esta campaña, puedes dejar de escuchar acá. Bien, volviendo a la historia. El líder del culto del dragón es Severin Silrajin. Él le da un nuevo enfoque al culto preocupándose más por los dragones vivos que por los no muertos, como venían haciendo históricamente. Tiamat le reveló que existen cinco máscaras de dragones, una por cada color cromático. Usar una máscara te permite hablar con dragones, y si ya eras bueno haciendo eso, las máscaras te convierten en el encantador de dragones. Podés pensar como los dragones, ser respetado por ello y hasta influenciarlos. Las cinco máscaras se pueden combinar en la Máscara de la Reina Dragón, que el culto puede usar para liberar a Tiamat de los nueve Infiernos. El culto logró conseguir varias máscaras muy rápido, y con la ayuda de otros dragones buscan también crear un tesoro digno de la diosa, y lo están acumulando en el Templo de Tiamat en el Pozo de Dragones. Crearon guaridas subterráneas donde están empollando huevos de dragón, e incluso hicieron un pacto con los Magos Rojos de Thai, ya que los hechizos necesarios para poder convocar a Tiamat desde los Nueve Infiernos son muy complejos y necesitan cientos de magos para poder llevarlos a cabo. El culto incluso consiguió un castillo volador para poder transportar todo el tesoro que fueron saqueando de distintas ciudades y aldeas, pero lo perdieron al ser derrotados por un grupo de aventureros. Las noticias sobre la alianza entre el culto del dragón y los magos rojos de Tai sorprende y asusta a las otras facciones de Farún. Los líderes de los arpistas, del enclave Esmeralda, de la Orden del Guantelete, de la Alianza de los Lores y hasta del Sentarín, que siempre fueron tan mal llevados con todos, decidieron unirse para enfrentar este mal común. El pueblo está asustado, muchas personas son secuestradas para ser sacrificadas durante el ritual, y cualquiera que se oponga es reducido a cenizas. Así que es difícil armar un ejército como para poder atacar. Por suerte para ellos, nunca falta el grupo de aventureros que está listo para tirarle bola de fuego en la cara a cualquier enemigo. Después de mucho esfuerzo, el culto del dragón logró tres de sus cinco objetivos. Reunir las máscaras del dragón, conseguir una montaña de tesoros digna de la diosa dragón y tener suficientes sacrificios como para activar el ritual. Solo necesitan empezar el ritual y sacrificar a los prisioneros para que Tiamat se haga presente en Farón. Lamentablemente para el culto, cuando estaban en medio del ritual con los magos de Thay cantando sus invocaciones y Severín usando la máscara de la reina dragón, un grupo de aventureros, junto con todas las personas de Bien y el Santarim de la Costa de la Espada, llegan al Pozo del Dragón para detener sus planes. Y acá es donde las cosas se ponen interesantes. El resultado de esta batalla depende de qué también le vaya al grupo de aventureros. Solo puedo decirles que si tienen éxito y detienen el ritual o derrotan a Tiamat, van a tener más fama y fortuna de la que pudieron desear en su vida. Pero si fallan, Tiamat surge del portal creado por los magos rojos de Thai y con risas malignas empieza a comer a sus seguidores. A ella no le interesa el culto del dragón, no son más que una herramienta. Ahora que la diosa está en Faerun, la era del hombre termina y comienza la era del dragón. El reinado de Tiamat es cruel y despiadado. Los dragones malignos se apoderan de todas las regiones del planeta y con sus alientos arrasan todo lo que está a su paso. El culto del dragón tuvo éxito, pero los pocos que quedan vivos en medio de la desolación no tienen ánimos para celebrarlo. Este fue nuestro resumen sobre la biografía de Tiamat, si te gustó dale un like que no cuesta nada y déjame un comentario que me encanta leerlos. Si todavía no te suscribiste al canal, hacelo ahora y activa las notificaciones que la semana que viene vamos a estar subiendo el video sobre Bolo. No dejes de pasar por la encuesta que puse en la descripción para decidir el tema que le sigue a Bolo. Nos vemos en el próximo video.